Muy buenas amigos y amigas, bienvenidos a Toxic Game Channel, vuestro canal de toxicidad 100% natural, escogida grano a grano por el maestro recogedor Juan Valdés. Eh, solamente vamos a hablar un poco por encima de las reacciones eh, a posteriori que se dan cuando se da una información, como en este caso el tema del metal líquido. Una vez confirmado, no por un técnico nada más, sino por varios técnicos, de que esto ocurre, ¿cómo responde la comunidad eh, de los pipas? ¿Cómo responde? pues insultando a, a, por ejemplo, Efra Link, que hizo un vídeo en el que demostraba que el metal líquido realmente caía, si lo ponías en vertical, claro está, eh, que bueno, que hay que entender también conceptos básicos como para qué sirve el metal líquido, que, para, que se nos olvida. El metal líquido está ahí para, precisamente para que no salga ardiendo. Pero ¿qué es lo que pasa cuando el metal líquido eh, cae? Pues que la, eh, o se derrama. Por ejemplo, si se derrama, como el metal líquido, que siempre es líquido, nunca cambia de estado, nunca sigue siendo líquido. Lo siento. Eh, es corrosivo. Y tienes que dejar eh, tu consola en modo Horizon Forbidden West. Este chiste es mío, ¿eh? Por pues, favor, poner un algo ahí, un bono que haga así. O algo, no tenemos. Ah, bien, vale. Bueno, pues eh, este chiste era cosecha propia. Bien malo, bien, bien, bien malo. Lo que hace el metal líquido, por lo tanto, es disipar el, el calor del procesador, del cerebro de tu consola y, y, y nada más. Fíjate qué cosa más sencilla. Pero claro, eh, como es, es sencilla, pero es importante la tarea que tiene que hacer. Tan importante como el hecho de tener o no tener una consola funcionando. Tanto es así que es el problema que ahora surge a raíz de que ya eh, hartos algunos de tener que llevar eh, varias veces. Seguramente algunos con muy malos modos, eh, diciéndole, ¿por qué se sigue rompiendo si le has puesto el metal líquido hace tal mes? pues porque porque a lo mejor eres un poco manazas porque a lo mejor le pegas unos manotas o el niño le pega con la pelota incluso a la, a la consola no deberías de empezar a, a pensar en tener un poco de cuidado también con la consola evidentemente la consola desde el principio he dicho que esa consola es un despropósito, que está mal hecha, que va a salir un truño. Y, y finalmente es, como dije desde, desde, desde. Fijaos, que. ¿En qué momento.? ¿En qué momento me da por subir un vídeo.? En el 14 de noviembre del 2020... ...esto es venido, lo podéis comprobar, vamos... ...para decir... ...PlayStation 5 la peor consola del mundo... ...a Sony le falla el 50% de las consolas... ...en fin... Eh, ...si alguien quiere adorarme como a un dios... ...yo no le voy a decir que no... Y si me quiere odiar como a Satanás, pues también, pues también no. tiene su derecho. Pero dicho esto, Efralink, eh, por ejemplo, desmonta mi Playstation 5, o se hace se carga una consola que encima todo es suya para demostraros eh, el problema, tal cual. Eh, he visto el vídeo completo de este muchacho, en momentos eh, eh, se nota que intenta por todos los medios posibles, habidos y por haber, intentar no molestar ni lo más mínimo a la comunidad de Playstation, porque creo que él bien sabe eh, cómo se las gastan, entonces él mismo pues, no, no quería que, que esto ocurriera. Y sin embargo... Eh, me temo que, que bueno que las que si que si no voy son ahora mismo ¿no? no por favor no eh, anuncios no ya con los anuncios que ponéis ahí en el creo que los ingenieros que diseñaron la play o sea, la, las contestaciones no eh, evidentemente hay gente que sí, pues por ejemplo, creo que los ingenieros que diseñaron la PlayStation 5 tendrían en cuenta todo lo necesario para que la consola se pueda poner tanto en vertical como en horizontal. Pues muy bien, pues entonces, pues no lo han hecho. Chaval, no lo han hecho. Carlos Jiménez, no lo han hecho. Es interesante ver cómo, cómo se distribuye el metal líquido, pero aún con su con tu disipador de metacrilato no puedes estar al. Vamos, o sea, mira, chaval, si está ciego, está ciego. Te lo están mostrando en la cara. Es que te lo están poniendo en la puta cara. Y fíjate que hace un año PlayStation eh, el propio canal también hizo un, un vídeo problemas reales de la PlayStation 5. Si tiene problemas, tiene problemas. Y es una cosa que no se puede tapar. No puedes tapar el sol con un dedo. Sigamos con los, con los comentarios. El metal líquido se dilata en temperaturas altas, que ya es eh, eh, alguien que sabe mucho, y se contrae en las bajas. Este juego de temperaturas asociadas al volumen, la tensión y la gravedad. ¿Qué estás hablando ahora de la tensión y la gravedad? Probablemente son los desencadenantes de que la pasta líquida, pasta líquida, que es pasta o es líquido, termine desplazándose hacia zonas más declives y se comiencen a formar espacios libres del compuesto. Es que desde la manera de escribir no... no o sea, el problema ya no es... Eh, si tiene faltas de ortografía no sino el, el manejo del idioma o, o un, eh, el metal pasta líquida qué pasta líquida nunca la han llamado así pero bueno había alguien que tenía que decirlo dice otro pasa lo mismo que era en la CPU el, el excedente va hacia donde esté ubicada otra cosa o sea es que en, un, en una sociedad donde realmente hay gente que cree que la Tierra es plana, no me extraña que, que haya gente que, aun con la gravedad, se pongan en duda ciertas cosas. Pero bueno, en fin... ...muchas gracias por compartir esta información... ...muy bien... Eh, ...aquí hay alguien... El, el, ...el metal líquido no se seca... ...es un compuesto... ...es galio en su mayor parte... ...con grafeno... ...que se derrite a, te, a temperatura ambiente... ...si te parece que en algunos sitios está seco... ...es simplemente porque se ha solidificado... ...aparte de eso... Yo lo que veo es, bueno, nada, está explicando aquí. Ahora solo faltaría ver cómo se ve el metal líquido en la PlayStation 5 que solo ha estado en horizontal para ver si hay gran diferencia. Ahora solamente hace falta ver si la PlayStation 5 es sumergible. ¿No? Yo, o sea, hasta esto que se va a convertir en el hormiguero. El siguiente, el siguiente truco va a ser ya, vamos a probar nuestra PlayStation a ver si funciona enchufándola, porque ya es increíble vamos. Y aquí uno ya pasta térmica en la PlayStation 5 como sustituto del metal líquido, no puedes, no puedes no puedes, es que ese es el peor problema que tiene el peor, el mayor problema que tiene realmente Playstation 5 es que para cambiar el que le tengas que poner el metal líquido y sustituírselo por otra cosa tienen que cambiar toda la placa una placa que, imag que me imagino que la habrán que la habrán homologado le habrán tendrá todos sus derechos la negación de la realidad con la Playstation 5 y los riesgos de su metal líquido eh, nuevamente aquí un mogollón de personas intentando eh, si bien dar consejos que creen que son buenos eh, el de por ejemplo la pasta térmica con esa cara de, de, que ponen de idiotas no, no te va, no, no, bueno, vamos, inténtalo, hazlo, a ver, a ver qué te sale, no sé, será por probar, ya, total, peor no puede salir, si es que, es que peor no puede salir, ahora, si vas a ver, si vais a ir con, con esta inquina, contra las personas, muy buen eh, vídeo, bien, y si se usara los pads térmicos de grafito, nuevamente bueno, pues estaría bien pero la Playstation tendría que pensárselo desde luego sería la opción más barata la, la segunda persona aparte de general que ha comentado lo de el, eh, los, los térmicos de grafito ¿por qué? porque ah, en apariencia aparte de que son muy buenos eh, el, el sería la mejor opción realmente Podría sustituir perfectamente a lo que hay ahora, metal líquido, que con la pasta térmica, pues no podría hacerlo. Al contrario que dice este hombre. Que sí. Que le has puesto pasta térmica y que, y que te ha funcionado. Vale. Vamos a ver cuánto te funciona. Lo peor de esta gente, mucha de esta gente, es que realmente luego les hacen caso. Y se cargan las consolas. Como esta gente cobran dinero, les da igual la consola pues te la, te, te la rompen te la desmenuzan y te dicen encima de todo en tu puta cara de que te funciona hay muchos farsantes ¿eh? muchos farsantes y mucha gente que con todas sus buenas uh, con todas sus posibilidades que algunos tienen más otros tienen menos va y, se, y te rompen su propia consola para demostrarte la el gran problema que tiene y va tú pero esto ya no es solamente eso es que también a los técnicos ¿no? a los técnicos que, que, que llevan la el tema de la de la playstation 5 y bueno entonces en definitiva lo que ha pasado es que en en dos días eh, sony se ha ido a la mierda de hecho, estoy fijándome en que hay un montón de vídeos que están haciendo todos, todo el mundo, sobre el tema E3 cancelado y el metal líquido, otro hablando de metal líquido, todo lo que ofrece la Playstation 5, no ofrece, todo lo que ofrece la Playstation, ¿Qué ofrece alma de cántaro, que ofrece problemas, es lo que ofrece. PlayStation 5 falla en metal líquido confirmado. Vale. Eh, otro que te dice que la puedes cambiar por, por eh, pasta térmica. Eh, Behind the Game, por ejemplo, dice la negación de la realidad con PlayStation 5 y los riesgos de su... Esta parte no lo... De su metal líquido. Expertos contra comunidad sana. Porque ya es que... Es eso, son comunidad sana que se ven con la capacidad de poder decirle a alguien que está arreglando sus sus consolas que el problema no es el que dice. Y entonces dice, "Vale, ¿me quieres poner por mentiroso? A mí no me importa, porque cuando te falle, van a venir a mí igualmente. ¿Sabes qué es lo que pasa? Que vas a tener que pasar por el aro. Y yo no soy Sony. Cuando vas a, a, a yo no soy Sony. Yo voy a intentar arreglar esta mierda, y te lo van a decir en la cara, porque yo no tengo que mentir. Te puedo decir en la cara, tu consola es una mierda. Así que de antemano te voy advirtiendo de que... Eh, lo más seguro es que el problema sea por la, eh, el metal líquido, o en el mejor de los casos... ...es porque le hayas... Eh, ...dado un testarazo al HDMI... ...o haya que colocar el... ...el Blu-ray... ...que también hace un, un... ruidazo increíble... ...o haya que hacer... Eh, ...cambiarle el Blu-ray... ...¿vale?... ...pero antemano te voy a, ...te digo que... Eh, ...aparte de, de la... ...ver... El, ...el problema... ...y actuar con tu consola... ...también tienes que pagar lo que cuesta el metal líquido. No cuesta mucho, pero vete concienciando de que de que vas a tener este problema. Porque para que este problema ya no exista tendría que haber una PlayStation 5 nueva. Literalmente. Ese es el mayor problema que tiene PlayStation que no puede hacer nada, porque no puede cambiar de la noche a la mañana, otra vez, su arquitectura, todo, ahora tienen que tragarse ellos, tienen que comerse con papas, esta basura que han hecho, y ustedes, eh, los, los, los de la comunidad sana, la comunidad sana, defendiendo lo indefendible, ¿Cómo se puede defender que te timen o que te roben? ¿Cómo se puede defender una cosa cuando eh, es tan obvia? Cuando te, te lo están mostrando en tu cara. ¿Fanatismo? ¿Locura del Rey Jorge? No lo sé. Y por cierto, ya que, ya para terminar, porque... No es un problema. O sea, el problema lo tendrá la gente que no quiera ver. Como lo están teniendo ahora mismo la gente que no quiere ver que el metal líquido les va a pasar factura. Y como en tres días que prácticamente ha explotado la, la bomba, y cuando digo la bomba, digo la bomba informativa, en tres días que han ocurrido... ...guerras de guerrillas... ...en Twitter... está líquido ya es en la, en la puntilla... ...que le quedaba... ...bueno, la puntilla que le quedaba era claro... ...era lo que todo el mundo esperábamos... ...todos los que habíamos visto esa manera... ...en la que se había fabricado la Playstation 5... ...y que nos mostraba ese japonés... ...ahí mostrándonos ahí... ...como vimos ayer... ...y vimos el... ...la primera vez que vimos... ...el derrame de me acuerdo hasta de los memes Robocop, eyaculando Ay, hay arte hay arte en Twitter, pero también hay mucha maldad también hay mucha maldad, es verdad y hay mucha gente muy mala mucha gente que todavía van a las redes a la, a la cuenta del señor Lara o de eh, o de Lambita, que, de, de, Lambita de, de Lambita, Lambito perdón Lambito, que dice una, una cosa muy gracia, te enseña 12, 12 consolas, Playstation 5 colocadas una tras otra y dice no hay nada como llegar a casa eh, como llegar al trabajo y, y, y, y ver que tienes trabajo para meses dinero fácil, incluso con un hashtag, no lo voy a decir no lo voy a decir porque me imagino que será una cosa de, que se habrán inventado entre ellos y vamos a dejarle con su que al final ellos tienen que soportarlos a ustedes a los que compráis PlayStation cállate, a la, cállate a la boca pero que esto no es normal podéis pues hacerlo a Sony si es que es que para mí, a mí me, me resulta de verdad me hace mucha gracia porque luego cargan contra los que son inocentes cargan contra los que los que tienen que arreglar al final tu consola que no es Sony oye que, que tu consola perdón me estás diciendo que tu consola se ha estropeado ¡Oh! Dios mío yo esto no lo puedo arreglar porque esto del metal líquido esto tiene que ser Sony el que lo arregle todo es muy muy complicado y entre otras cosas, bueno, sí, podría hacerlo yo, pero es que me temo que por la manera que tiene eh, esta arquitectura de la placa, eh, no va a tardar ni tres meses en que vuelvas. Y casi mejor que lo dejamos aquí. Vale, pues ya para luego, si te quieres gastarle dinero, oye, <risa> dinero fácil, todo el mundo quiere. Ahí está la cosa. Ahí está la cosa de a dónde van a acabar las consolas Playstation 5. Siento que, que bueno que, que las cosas hayan salido así, ¿no? Que las cosas hayan salido de esta manera tan nefasta. Espero veros en un nuevo eh, capítulo dentro de poco que voy a empezar a hacer un gameplay. Eh, este tema bah, lo tengo ya ahí un poquito atragantado, ¿no? pero bueno nos vemos en el próximo capítulo de Toxic Game Channel en el próximo gameplay nos veremos dentro de un ratito y hasta la próxima amigos disfruten de los videojuegos si es que os dejan vuestras consolas biónicas